Servicio Nacional de Aprendizaje Sena, Centro Agropecuario La Granja, Espinal, Tolima, Colombia El Tecnólogo en Gestión de Recursos Naturales, efectúa el diagnóstico ambiental de los recursos naturales renovables de acuerdo con las metodologías y procedimientos establecidos, apoya la formulación del plan de ordenamiento y manejo del ecosistema, implementa prácticas de manejo y conservación de suelos aplicando criterios técnicos. El Centro Agropecuario La Granja, además de ofrecer servicio de internado totalmente gratuito, brinda subsidio del 60% en alimentación y transporte ida y regreso sin costo adicional. Nuestros tecnólogos realizan programas de saneamiento ambiental básico, desarrollan estrategias para el manejo y conservación de la flora silvestre, desarrollan estrategias para el manejo y conservación de la fauna silvestre. Dentro de sus conocimientos técnicos y tecnológicos, planifican y manejan la cuenca hidrográfica, fundamentos de cartografía y fotointerpretación manejo de GPS, brújula, escala, convenciones, orientación y ubicación cartográfica, manejo y actualización de mapas, manejo de fotografías aéreas, fotolectura, fotoanálisis y fotointerpretación. Analiza los factores y elementos del clima, temperatura, precipitación, humedad, vientos. Aplica métodos e instrumentos para la recolección de información climática básica, utilizan métodos y criterios básicos para la medición de cautales, balance hídrico, toma de muestras de agua y otras variables hidrológicas. También utilizan métodos y criterios básicos para la toma de muestras de suelo y caracterización de perfiles. Trabajan con flora y vegetación, botánica taxonómica, fauna silvestre, riesgos derivados de los procesos naturales, erosión, inundación, movimientos de masa, entre otros. También Relaciones entre los componentes biofísicos de un ecosistema. Aplican elementos básicos para la caracterización socioeconómica de poblaciones. Centro Agropecuario La Granja. Espinal, Tolima, Colombia. Tu mejor opción.